Hola, amigas y amigos. ¿Por qué os recomiendo Sandías Bouquet? Mira, porque si la tierra hablara, nos daría las gracias. Por una agricultura trabajada con ese amor y con ese saber hacer insustituibles que demuestran nuestros agricultores de Bouquet. Porque eligiendo Sandías Bouquet, damos más raciones de vida para el campo y menos razones para su abandono, haciendo que esta profesión tan esencial pase a las nuevas generaciones. Esas que, como muchos de los que me estáis viendo, aplican también las nuevas tecnologías y el respeto al medio ambiente que tanto necesita nuestro planeta. Yo doy raciones de vida para el campo con Sandías Buca.